<laughs> if you say yes boy, I'll give thanks if you say no Oh I've gone for its gates if you say yes oh I'll give thanks if you say no more. Okay hey. Mami, quiero tenerte y no estás aquí, diría mi suerte Que no soy para ti, quiero el pelo cogerte Pero te perdí me acuerdo de esa noche que te perdí Y te juro no puedo aguantar este ruedo Yo no suplico, no ruego, pero termina tu fuego Y te juro no puedo aguantar este ruedo Yo no suplico, no ruego pero termina tu fuego Y que no hay nadie como tú Hace tiempo de a ti y tú, me encanta la forma, me encanta toda tu virtud. Quisiera yo tenerte y me acompañe solo tú. En la mente somos tú. Quisiera más y verte verte todas las mañanas. Quisiera contigo estar todos los fines de semana. No me encanta la virtud que me siente en la mañana. Y me gustan las veces que despiertas en mi cama, baby. Quiero tenerte. Mami en la mente porque yo quiero verte. Quiero yo tenerte y en mi cama cogerte. Yeah, ey, ey. ey. Baby, quiero yo tenerte en flama, cocinarte en las mañanas, decirte las cosas buenas que me haces tú en la cama, porque me encanta la forma en la que tú me miras llama. Hey, hey, hey. Y no quiero dejar de hacerlo. Oh, oh, oh, oh, porque contigo esta noche vuelo, yeah yeah, yeah yeah Porque contigo yo me siento muy bien. A veces me encuentro mal. Tú eres esa luna que nunca he dejado de amar. Ella sabe que conmigo nunca la pasa mal. La fusión nunca la pasa mal. oh, ah oh, ah oh, oh,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 Juro no puedo aguantar este ruedo, yo no suplico no ruego, pero termina tu fuego.